Amigas y amigos de Cartago rápidamente nos metemos nuestro programa. Digo rápidamente porque estamos. Amigas y amigos de Cartago rápidamente nos metemos. Amigas y amigos de Cartago rápidamente nos metemos. En nuestro programa. Digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto.